Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de un gamo de 270 puntos con 98 cazado en la reserva de Teaguaroa. Y sin más preámbulo, comenzamos. Perrete y yo hemos llegado al lago de Puquemareo y vamos a mirar a lo largo de toda la orilla. A ver si encontramos un gamos, que es una buena, muy buena zona de gamos. Están aquí. Mira, allí vemos unos gamos, una hembra, un nivel 4, otra hembra, otro macho, un nivel 5 media, casi 300 metros, así que me voy a arriesgar. Cojo el 30-06, calibro a distancia 300 metros, apunto y disparamos, abatido, ahí vemos el nivel 4 y otro disparo, abatido también. Y ahora vamos a, a recogerlo. Venga, parrete vete conmigo y vamos a recoger los lagos vamos corriendo a lo largo de, del lago se nos van a poner las las pulsaciones por las nubes pero bueno nos da igual porque tenemos ahí dos dos animales abatidos y además muy buenas piezas vemos la, la presión energética y todavía no nos queda nos queda un ratito para llegar puesto que estaban a casi 300 metros pero bueno hay veces que podemos hacer lances más cercanos y otros más lejanos. Esta vez la ocasión ha sido lances a larga distancia, cosa que echo de menos poder hacer en, en la Reserva de México, pero es lo que hay. Ya estamos casi llegando, vemos nuestra presión energética allí y ya mismo vamos a, a decirle a Perrete que lo busque cuando estemos más cerca ya estamos llegando aquí a la zona venga parrete, búscalo que ya es buena buena distancia, 70-80 metros vemos ahí las hembras subir otra hembra, vemos allí al animal abatido Perrete sale corriendo como como una bala, yo creo que ese es el, el nivel 4 así que vamos a ver qué puntuación nos, nos arroja cuando cuando lleguemos, ya lo llama parrete Diciendo, ¡ay, que lo he encontrado! Vamos a ver, un oro 174,30 Una cuerna aceptable Muy buen impacto Y ahora vamos a, a recoger el nivel 5, venga, parrete, búscalo Que ya vemos ahí el contorno La rete sale como una bala Está muy cerquita Nos avisa la voz de Nov Que hay huellas como si, ya no, como si no lo supiéramos Vemos a correr, lo que son hembras no, ya no, no la vemos ahí No ha salido corriendo Ahí vemos a otra nah, Es otra hembra, no, no vamos a hacer el lance Así que vamos ya despacito A recoger a nuestro nivel 5 Ver la puntuación que nos, que nos arroja Un diamante con 270,90 Madre mía, qué puntuación Qué cornamenta tiene el animal Qué preciosidad de gamo Sacamos nuestro animal, os pondré el mapa y luego iremos a, a colocarlo. Veis aquí en el lago de Pokémareo, veis en esa zona. Hemos venido desde aquí abajo, hemos cruzado y hemos subido hasta el lago. y Ahora a colocar el trofeo. Ya estamos en la sala de trofeos. Seleccionamos nuestro gamo y lo colocamos. Bueno, tenía que precisar. Vamos a cambiarle la pose. Mira, esa pose me gusta mucho. Así que voy a hacerle una, una foto para hacer la portada del vídeo, madre mía qué animal más bonito, yo creo que es suficiente, perfecto, y ahora no nos queda más que irnos a, a montar el vídeo, espero que os haya gustado el lance y lo hayáis disfrutado tanto como yo. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza, hasta la próxima.